Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Como nunca uso Zoom, estaba no me siempre en el ordenador. Yo estaba pensando que no te veo desde hace un montón de tiempo. O sea, hemos hablado, pero verte físicamente ha sido como wow. verdad. Bueno, creo que no he cambiado mucho, sigo siendo yo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí empezando el día para no variar. Así que viernes, la oficina tranquila, hasta el punto de que he conseguido una, una oficina privada. qué bien. Claro que. Muy bien. Pero estaba investigando porque digo, bueno, o sea, <risa> me puedo presentar y voy a decir María Belo y luego digo, ¿es lecturer? ¿Es she lecturer? ¿Cómo we say lecturer en español? Entonces, ver, eres profesora de matronería, sería. Sí, sí digamos, porque no hay el equivalente en España al lecturer porque en, en España es más profesor o no, profesor es. es traducción del inglés. Yeah, you're thinking professor. Sí, eso es, pero claro, profesor aquí en inglés es alguien que tiene una carrera de investigación de muchos años, sí. eh, es un poco como el catedrático, digamos, eh, pero sí, por... es como una categoría por debajo, que es, es profesor, pero profesor de universidad. Sí, no, a mí me pasó eso a la inversa, porque el, la, el marido de mi madre era suizo-alemán, y mm. Y claro, en una ocasión dije yo que era profesora y de repente fue como, oh, pensando que era algo más Y no, no, que doy clase de preparación al parte. No, no soy catedrática ni nada. Eh, bueno, se le cayó un poco el mito. Que, bueno, a ver, yo tengo muchas preguntas. Una, estaba intentando acordarme, yo recuerdo que nos conocimos en Londres, que estaba mi madre, que comimos juntas. Y luego, o sea, yo estaba intentando hacer, pero es que mi cronología es un desastre siempre, para mí todo fue ayer, ¿sabes? Entonces, ¿nos conocimos más o menos cuándo? ¿Tú te acuerdas? Pues yo creo que fue, si no, el primer año, el segundo año, segundo año de estar yo en Londres, que sería 2014-2015. Ajá, sí. También okay. mi cronología tampoco es muy... O sea, okay, normalmente que okay. decir, ¿cuándo acabé la carrera? ¿Cuándo acabe la residencia? Vale, entonces al año siguiente me vine aquí, así es como cuento. Pero hasta... O sea, que fue al año siguiente de acabar. Ah, y yo te conocía a ti porque tenías el blog aquel de Matrona chart ¿puede ser? Sí, sí, aquel que todavía creo que está abierto, pero... Sí desactualizado desde hace mucho, pero sí. Sí, sí estaba no. bastante activa. Yo creo que nos conocimos por redes, porque estábamos más o menos en los mismos círculos en, en redes en España, en Facebook, mm. y, y luego yo me... Fui a Londres y en una de esas dije: Bueno, pues si estamos en la misma ciudad, vamos a conocernos. Y sí, recuerda aquel día con tu madre que nos lo pasamos. Me encantó conocer a tu madre, además. Sí, no, mi madre, no sé, siempre tengo un club de fans. Sí, <ríe> sí, sí, sí, a todos, siempre lo sé. Es como tenemos amigos que vienen a casa todavía. No, voy a ver a tu madre o voy a que tu madre nos haga un plan, No, no sé, es como que mi madre va por separado en las relaciones que, que no, tenemos vale entonces Madrona porque por cierto yo no sé si te llega a pasar un mensaje de concha concha de mamadula creo que sí creo vale. que sí me suena a la historia Me sí. surgió ahí ah, yo era fan de su blog y tal y bueno no sé si estos mensajes sí porque ¿no? creo que creo que llegué a conocerla o llegamos a estar en contacto también por el, por el blog hmm. pero lo que algo que yo hacía cuando lo empecé en la residencia y lo y lo continué un poco al principio cuando venía a londres era un poco una manera de, de, de compartir el, la, la evidencia y compartir cosas que yo estaba leyendo y compartir un poco, yo siempre lo llamo mi carrera alternativa. O sea, yo me formé como enfermera obstétrica residente en España, pero yo me convertí en matrona porque en esos años hice mi carrera alternativa donde yo bicheé por todos lados, leía por todos lados, tenía muchísima curiosidad, entonces yo siempre digo que mi título me lo ha dado la residencia... Pero el convertirme en matrona lo hice yo. Uh -huh. Y esa, yo no sé si me equivoco, eh, puede ser que tu blog tuviera más aspectos de sexología o me da la sensación. Tenía alguna cosa, tenía alguna cosa porque yo el... Como hacer la residencia, debe ser que no era bastante para mí, pues yo el primer año de la residencia hice un posgrado en violencia de género con la UNED. Y el segundo año de la residencia, dije, bueno, pues vamos a meternos. Hice un máster de, un máster de sexología y de, de género. Uh -huh. Entonces, alguna cosa estaba porque, claro, yo en ese momento estaba ahí súper metida, mirando todo, trabajándome, trabajando géneros, trabajando preconcepciones, actitudes. Entonces, eso empapaba porque era en lo que yo estaba metida en ese momento. Entonces, sí que, sí que estaba ahí. Sí que es verdad que es una parte que he hecho un poco de menos porque desde que bueno, ya sigo aquí trabajando en la universidad, te centras más en la parte de matrona y es algo que siempre he hecho mucho de menos, el hecho de que las matronas van más allá del embarazo y parto. Mm. Y Lo intento meter aquí un poco con... en el currículo, pero el tiempo que hay y es algo que he hecho de menos conectar con esa parte. ¿sí? Eso es algo que os he visto reclamar a menudo, sobre todo Ascensión, por ejemplo. ¿no? Eh, y... Y me pregunto, ¿se sabe lo suficiente? ¿Se, se os utiliza lo suficiente en esos campos? ¿O crees que están ocupados o por otras profesiones colindantes? O No sé, ¿cómo lo ves tú? Depende mucho de dónde estés. Ayer, por ejemplo, veía justo un, un vídeo en, en Instagram Live de eh, una de las compañeras que ha estado Martorell, que yo conocí en Londres también, eh, Sara, hablando con, con NASA de Comadrona en, en la Ola, y ella y hablaba de cómo ella está en Cataluña, en Cataluña sí que tienen todas esas competencias mucho más desarrolladas, mi experiencia en Madrid fue que apenas no hacías nada, titulogías mm. y poco más, y luego si hacías más cosas era porque tú te formabas en tu tiempo libre, porque tú tenías interés, porque tú te movías, pero claro, con contratos mmm, nada estables, donde estabas igual un día o dos, o si tenías suerte un mes en un centro de salud, es que no podías desarrollar programas y todo no, es, no era una cosa centralizada desde salud pública de las gerencias, era matronas con interés que lo hacían. Mm. En cuanto a formación, el contenido de ginecología en la residencia era mínimo y muy, muy, muy, muy medicalizado, muy medicalizado. Entonces, esa perspectiva un poco que, que aquí creo que en UK está un poquito más... tampoco completamente, pero esa perspectiva de... De Reino sí, Unido. Vamos a. Sí, vamos a Yo, como aquí, sí, intérprete, no. me tengo que quitar los anglicismos porque si no, no voy a sobrevivir a este paso. Sí, hablo sí, con sí, todas sí, mis sí. amigas y todas nos entendemos con medio inglés, pero hay que acordarse que es Reino Unido. Reino Unido, sí, cierto. Pero lo que está diciendo es lo que aquí en, en Reino Unido es algo que creo que está un poquito más dentro, más reconocido, todavía no totalmente desarrollado, pero es esa perspectiva de las matronas desde un modelo distinto, o sea, el modelo de en España es un modelo que viene de la enfermería es un modelo que viene de la medicina, con lo cual tú entiendes salud como ausencia de enfermedad, yeah. y el trabajo es curar, y el trabajo es corregir solventar, enfermedad, solventar es... eso es, pero aquí sigue así, sí, o sea no es un modelo que es ideal, yeah, sabemos. pero por lo menos la filosofía y la perspectiva de el trabajo de la matrona es trabajar desde la salud, promocionar la salud en positivo, entonces esa Salutogénesis, que se llama esa teoría, ese es parecido, pero es mirar el mundo desde el otro lado, de la, del otro lado de la moneda. Entonces, esa parte es lo que muchas matronas se han formado de manera independiente para poder hacer todo ese trabajo en sexualidad desde los centros de salud, porque ah. si no acabas haciendo citologías, no recetando anticonceptivos, porque las matronas no recetan en España, pero poco más, pero no trabajas esa salud en positivo, que es lo que muchas veces esa extensión trabaja mucho, ¿no? El, si es que al final trabajar la sexualidad es conocer tu cuerpo, entender tu cuerpo, eh, trabajar mucho las actitudes de construirse de cosas que nos han contado de nuestros cuerpos y de nosotras. Eh, y es algo que no se nos da la formación para ello, porque toda la formación que tienes es cáncer de mama, cáncer de cuello, anticonceptivos, embarazo de no deseado, mm. pero no hay una tendencia a educar en sexualidad desde el punto de... De la salud, de, que la es, es una parte sexual, fundamental de la salud. Eso es. Mm. Sí. Y bueno, a ver, yo no sé cuánto se puede decir de esto, porque como me preparo también las entrevistas, no te he dicho <risa> nada antes, eh, porque quiero que haya espontaneidad absoluta. <risa> bueno, esa, esa va a ser mi excusa. Eh, no te he preguntado, pero bueno, eh, ¿podemos hablar de tu doctorado? ¿Se puede? Vale, sí, claro. sí. entonces cuéntanos un poco, tu doctorado, que bueno. Pues mi doctorado aquí, espérate, porque a ver, cómo aquí creo que vamos a tener que usar el anglicismo simplemente porque me gusta mucho más que la palabra que, que hay en español. Okay. O sea, mi doctorado es, estoy explorando la actitud y las experiencias de las matronas en referencia a free birth, que free birth en español no tiene una traducción tal cual. O sea, no. free birth en español es m, parto sin asistencia. Mm. Pero es que a mí esa traducción no me gusta porque asume como... Define lo que es sí. por lo que no es. Por su ausencia y por. por la ausencia de asistencia. Y realmente, free birth a mí es un término que me gusta mucho usar en, en inglés, porque ya no es parir sin una matrona, es parir libre, parir gratis. Es, es la, la connotación esa que tiene de, de usar freedom, libertad, free, algo que es libre. Entonces, es algo que todavía estoy intentando encontrar, a ver tú como traductora, cómo sí. podríamos traducirlo. Ya, yo Pero estaba es pensando... De ¿Ese significado de, de es escrita... que, Mira, vamos a tener el mismo problema que yo he tenido con lo de parto respetado. Que yo decía, es que el parto respetado, para mí, lingüísticamente, en mi cabeza lo que me está diciendo es que me están haciendo un favor, que me están respetando. Estamos sí, sí, partiendo sí. de la base de, de que puede no, no serlo, ¿no? Entonces yo creo que con el parto sin asistencia me parece que es lo mismo, ¿no? Eh... Eso, eso es como asumir que lo normal es tener asistencia. Y lo más frecuente es tener asistencia. Fisiológicamente, no lo sé. Es algo que todavía... ¿Cómo te estás encontrando cosas en el estudio que te hayan sorprendido, que te hayan contradecido? Que... De momento, nada que me haya sorprendido. Pero porque, claro, es que es, es... soy una matrona estudiando matronas. Entonces como matrona que te mueves en los círculos de matrón sabes qué es lo que se cuece ya, o sea, que no y te esto a realmente nada, es una oportunidad no para ponerlo en papel y para decir vamos a ver, esto es mi percepción o de verdad esto está pasando así, entonces sabes lo que se cuece no me está sorprendiendo nada de lo que estoy escuchando porque son cosas que yo ya he escuchado en mi conversación con, con compañeras lo que estoy haciendo ahora es recoger esa información de una manera un poco más formal y analizarla más formalmente y divulgarla Potencialmente, acabe con esto. Eh, pero no, no estoy encontrando nada. Estoy encontrando mucho conflicto. Estoy encontrando muchos miedos. Estoy encontrando mucha autonomía. Mucho, autonomía en el sentido de problemas de autonomía. Cuando las matronas no son libres para ejercer, cuando las matronas tienen presiones por todos lados, cuando las matronas están tan reguladas que si dices A ah, eh, mayúscula en vez de A minúscula, se cae mm. el hospital claro al final es, es, una, es una cadena de poder y entonces a veces las matronas pueden querer apoyar a las mujeres con ciertas cosas pero, pero encontrarse si limitadas ciertas, claro están un poco con las manos atadas entonces es lo que siempre hemos dicho mucho en estos círculos de maternidad no la autonomía de las mujeres es totalmente codependiente y la autonomía ah, de las matronas es codependiente de la autonomía de las mujeres. Eso es lo que he dicho más. yo siempre, que puedes ver lo libre que es un país mirando a su... O sea, perdón, la libertad de las mujeres en un país mirando a la libertad de las matronas, ¿no? Eso, eso para es, mí eso es, es fundamental. Es. Eh, Pero estoy encontrando pues, conflictos y miedos y limitaciones y, y, y es un poco cosas que no soy la única que está encontrando eso porque hay mucha gente ahora mismo en Reino Unido trabajando en, en lo que se llama cuidado fuera de las guías, pero no nos gusta ninguna ese término porque realmente es personalización de los cuidados. O sea, cada mujer tiene distintas necesidades y tendríamos que ser capaces de responder a eso. En vez de, no, es que se van fuera de lo recomendado. Sí, Parece que o sea, ahí ya Saliendo corriendo. del rebaño, podrían haber puesto sí, sí, <risa> Escapando sí, sí. del rebaño. Las ovejas negras, ovejas negras, se van fuera y entonces... Pero hay mucha gente que estamos trabajando ya en eso, en cambiar simplemente la terminología que usamos porque cambia la perspectiva de lo que estamos hablando, pero, pero estamos explorando y lo que estamos viendo es lo mismo, que hay muchas barreras en el contexto social y político que al final limitan a las matronas y, y limitan a las matronas, limitan a las mujeres. Pero es un poco también lo que me gusta a mí de Freebed, que me recuerda mucho al... Yo comparo mucho free birth con, con los casos de aborto. Tú lo puedes hacer ilegal, pero las mujeres van a seguir haciéndolo. Mm. Lo único que estás haciendo es lo hacen solas y sin apoyo y a costa de los riesgos o lo hacen con tu apoyo de una manera más segura. Entonces con el free birth me parece que es lo mismo. O sea, al final mujeres decidiendo lo que son mejor para ellas. ¿Y, ¿Y cómo definirías tú, perdona, cómo definirías tú free birth? O sea, ¿qué es para ti un free birth? Es que esa es la definición. Free para mí es una decisión muy informada, muy meditada, en la que una mujer ha decidido parir sin asistencia profesional porque ha hecho, como se dice en español, balance. Um, sí, ha buscado... Ha buscado, sí, ha, ha, es, ha, ha comparado los beneficios, los riesgos de todo lo que estaba puesto en el sistema y entonces ha visto que era lo mejor para ella. Entonces a veces lo mejor para ella era Freebird. Eh, por una cuestión filosófica de entender el parto desde el punto de vista de cualquier cosa externa a mí, me puede... Eh, me estaba me está saliendo el español a mí hoy muy bien, ¿eh? Te puede afectar, te puede, te puede afectar, afectar, te, puede, te puede, afectar puede tener un impacto en eso. cómo... Eso es, incluso tener a un extraño una extraña, porque al fin y al cabo las matronas somos personas extrañas, que entramos en una casa en un momento dado, pero no dejas de ser un extraño, y un extraño trae vulnerabilidad, entonces sentirte observada para ciertas mujeres las pone más en peligro que, que hacerlo solas. Yo te voy a lanzar una pregunta controvertida uh -huh. si quieres, o, o puñetera, me puedes mandar a, a la mierda después. Eh, porque yo hay cosas que no tengo claras, luego hay gente que asume cosas de mí, <risa> uh -huh. pero yo hay cosas que no tengo claras. Entonces, viniendo del contexto en el que estoy estos días hablando con, con mujeres, y lo sabes porque te lo he comentado por teléfono, uh -huh. mujeres que están en partes del planeta que no tienen acceso a cantidad de cosas, no No tienen acceso, lo hablábamos el otro día, a misoprostol o a... A, cual, a una atención, ¿no? Se si ocurre algo. Uh -huh. eh, de hecho, el caso que me contaba, no sé si te lo conté, lo de los nueve bebés. Sí, creo que, que me lo contaste. Activista, ¿no? ¿no? En, eh, que una mujer estaba embarazada con nueve bebés y habían muerto todos, etcétera. Entonces, yéndome a ese punto, oyéndome a otras historias, eh, cuando mi tía era matrona en Galicia, ¿no? Y, y, y se quedó un poco traumatizada porque quizá no tenía la experiencia y tuvo que atender un parto complicado de una muy amiga suya que no quería atender, ¿no? Y y hubo complicaciones, etcétera. Entonces, lleva, lleva, llevándolo ahí... ¿Cómo lo digo? <ríe> puede ser que, que haya... Creo que estoy entendiendo por dónde vas. Puede ser que haya un aspecto de privilegio en todo esto. Puede ser que le, le estemos dando demasiadas vueltas a las cosas porque... Nos hemos ido para el otro lado, porque estamos afectadas por una institución, porque tenemos una serie de, de cuestiones de violencia obstétrica, de blah, blah, blah, blah, blah, porque mmm, no sé. O sea, puede ser que, que, que eso pueda ocurrir porque estamos en un mundo privilegiado, en el que tenemos opciones, en el que nos planteamos eh, X, Z, no sé. Claramente, claramente, y de hecho, yo es una de las. Definiciones, primer capítulo de un doctorado siempre es la introducción, definiciones, contexto. La definición es claramente que free birth es un fenómeno de países eh, desarrollados, de países del primer mundo, donde tenemos opción, donde acceso a eh, cuidados de emergencia, donde acceso a una sala de hospital, una ambulancia, medios para solventar emergencias es relativamente fácil sí. y relativamente sin muchas barreras. Claramente free birth es eso. Pero me estaba recordando, según estabas hablando, claro, somos privilegiadas, pero es que es el fenómeno este que, eh, que se publicó cuando, se, cuando la revista Lancet publicó una serie de artículos sobre el valor de la matronería y el impacto de la matronería en el mundo. Uno de esos artículos hablaba del fenómeno del twirly, um, too early, too much too early, too late too little. Que es básicamente. demasiado, demasiado cuando, pronto. Eh, eso es, mucho, muy pronto, eh, o muy poco, comentarlo. muy tarde. Y entonces ese fenómeno que tenemos, no encontramos, como dices tú, hemos ido de un lado para otro. En los países desarrollados, donde tenemos acceso a tecnología, donde tenemos acceso, no tenemos dinero para acceder a esas cosas, como dices, el privilegio, nos estamos pasando, usando cosas. Y la mortalidad materna y la satisfacción materna, que no es solo sobrevivir y salir viva de esto, sino salir entera y positiva y no rota en mil pedazos, sí. está afectada por eso, porque estamos usando demasiadas cosas demasiado pronto. Entonces estamos sobreinterviniendo, pero es que si te vas al otro lado, el problema es el contrario, que las mujeres igual, Claro, pero eso es una U. ¿eh? Que viven, eso es. Entonces, Free Birth no es la solución para todo el mundo y no es una opción para todo el mundo, pero es algo que en el contexto de too much, too early, de mucho y muy pronto, hay mujeres que están decidiendo, bueno, me tengo que ir un poco más al medio y esta es la manera de protegerme de un sistema que no está dando los mejores cuidados porque se están pasando de sobremedicalización. Claro, pero esa es mi cuestión. El otro ¿no? problema, por, que en el, porque... cloud, en el otro lado, el too late, too, too little, mm. no tienen esa opción. No pueden ir a un punto intermedio, porque no. el acceso a eso no existe. Pero por eso yo me pregunto, eh, porque cada vez con, con el tiempo me, me molesta más, crucifiquenme si quieren, pero me molesta más toda la... O sea, yo no, yo no llego ahora mismo a hablar de partos, de violencia obstétrica, de, o sea, yo llego desde el feminismo, no desde un contexto de naturalidad, de ah. humanización, de eh, orgasmos y chispas. Quiero decir que eh, haya cada cual, ¿no? Y, pero no desde esa persecución, ¿no? Un poco... Ah no sé, cada vez se me hace más incómoda, sinceramente, ¿no? Y lo siento por quien me siga y, y lo vea de otra manera. Una de las cosas que quiero hacer con estos podcasts es que empecemos a quitarnos la autocensura y que podamos hablar desde diferentes culturas eh, uh -huh. que ya, ya hace yeah. falta. Uh -huh. eh, entonces, con todo este disclaimer, <risa> ¿no? <risa> eh, no voy a buscar la palabra disclaimer en español ahora, pero con todo esto, lo que vengo a decir es que eh, mmm, les he dicho tanta, tanta historia que me he perdido yo sola, eh, que me pregunto si, si este free birthing no es una cosa natural, es una palabra bastante puñetera, no pero sino más bien un resultado de, o sea, yo me pregunto, si teniendo la matrona con madre, eh, individu con un servicio individual, con un, eh, eh, toda una protección de las instituciones detrás, con un respeto por lo que es la matronería, o sea, si estuviéramos en, un, en el mundo que muchas pensamos que la matronería debería existir, si ¿sí las mujeres tendrían esa necesidad de, de free person. Yo creo que no, siempre va a haber mujeres, yo creo que es una de esas cosas que siempre va a haber alguna mujer que lo haga porque siente que tiene que parir sola en medio del bosque mm. y siente que eso es lo mejor para ella ya está, ¿no? Pero es una de las cosas que, de hecho, justo además esta semana estaba terminando de escribir mi revisión de la, de la literatura y es una de las cosas que es más obvias La mayoría de las mujeres no escogen free birth como la primera opción. Mm. O sea, idealmente ellas querrían tener una matrona que las conoce, una matrona que... Ella... Que en la que han construido una relación de confianza, que sabe qué es lo importante para ellas y que va a luchar por ellas, y una matrona que tenga la libertad para poder eh, trabajar con ella y apoyarla, la mayoría hubieran decidido eso. Y, de hecho, la mayoría incluso, aunque hayan hecho free birth y estén muy satisfechas, y una, es maravilloso escuchar las historias de las mujeres que lo han hecho porque la, la, la fuerza de sus palabras y el disfrute, que es algo que creo que muchas veces nos olvidamos en salud, ¿no? El disfrute, el placer de sus de historias. y de esa autonomía y de esa capacidad. Eso, es, eso es. Es muy positivo, pero muchas te dicen, si la próxima vez me vuelvo a encontrar en una situación en la que otra vez no encuentro manera de que el sistema me apoye como yo necesito, no hay una matrona disponible, no encuentro a alguien que conozca que yo pueda confiar en ella, porque es mucho una cuestión de confianza y de haber sufrido abusos y violencia en experiencias previas, la mayoría te dicen, si pudiera conseguir una matrona, iría con una matrona pero si no puedo lo volveré a hacer igual sola. Entonces es un poco que esta mañana te mandaba el libro que he conseguido, me sí, recuerda mucho eso del, del, del movimiento feminista, no es un poco lo que pasó en, con, con la segunda ola del feminismo sobre todo en los Estados Unidos, que que empezó mucho a raíz de el aborto, antes de que el aborto fuera legalizado en los Estados Unidos, de las mujeres aprendiendo a practicar abortos unas a otras para apoyarse, porque el Justo, sistema no estaba... Mira, iba a ir ahí, derecha, iba sí. a ir al aborto, o sea, esto es... Es que quiero decir que todas las... Por eso yo tengo esta, esta lucha en feminismo, es que es la otra cara. Quiero decir uh -huh. que lo, los problemas con los que lidiamos en derechos sobre nuestras maternidades, embarazos, partos, etcétera no dejan de ser por la otra cara, es decir... Siempre hay una sociedad diciendo ya, pero ese niño, pero ese bebé, pero ese y eso es una mentalidad muy pro life, o sea, muy pro vida, perdón. Eh, pero no solo pro vida, es muy estigmatizante de las mujeres. ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener más inversión en el bienestar de este bebé que yo? Por supuesto, pero es lo de la, siempre. Yo es... soy su madre, yo soy la que va a sufrir la claro, pérdida si yo, yo. la siempre. que va a sufrir las consecuencias. Pero es un poco esa estigmatización de las mujeres son tontas e incapaces de ¿Y tomar decisiones no, Y muy va... claro, somos vasijas. Porque, claro, ¿cómo se te va a confiar a ti el bienestar de un bebé? Sí, sí, sí. De un producto. ¿Pero o sea, tienen... cómo se te va a confiar a ti? A quien le hemos dicho desde pequeña que su única función es ser madre. <risa> Sabes que es que luego es la dicotomía padre ahí ¿eh? también. Pero. Que la otra cosa que yo digo siempre es, a ver, yo podré matar por mis bebés, podré en un parto decir, haced conmigo lo que queráis, pero el bebé que sobreviva, porque puedo tener esa reacción hormonalmente, mentalmente, como humana, lo que sea, como mujer pensante, pero eso no quiere decir que la sociedad decida que yo tengo que hacer eso, es que es una cosa muy distinta. Es que es totalmente uh -huh. distinto y que además se me juzgue en el momento que yo tome decisiones autónomas, que esta es otra. O sea, luego los juicios, eh, o sea a la hora de que una mujer decida, ahí sí que me parece que es el tema aborto pro vida, ¿no? Siempre. Es como que estás decidiendo a ver qué vas a hacer tú. No, no, yo seguramente tengo más capacidad que tú para decidir sobre eso, menos mal que los médicos, tal. O sea, sí, o sea pero, yo creo que ese es te el tema... Gané. Es, un poco, es algo que me frustra, por yo sí, también miro, también miro a, al tema de fluidez, porque cuando parece que desde el feminismo se habla de eh, autonomía reproductiva, nos referimos solo a tu capacidad para decidir tener anticonceptivos o tu capacidad para decidir terminar un embarazo si no deseas continuar embarazada. Pero es que la autonomía reproductiva también es hacia el otro lado. Claro. Cuando tú decides ser madre, y creo que tú has trabajado mucho en esa área de que parece que el feminismo se ha olvidado de la maternidad. Mm. Y, y es esa parte donde. Como tenemos también esa idea de la madre arnica que lo santifica todo y que todo por el coste del bebé. Claro, pero es que Free Birth también es, es tomar decisiones reproductivas y es tener esa autonomía para decidir sobre tu cuerpo. Y es lo que te dices como madre. Y, y también es esa cosa, ¿no? Que es un poco se juzga que si vas a decidir Free Birth, parece que es que no vas a acceder a eh, cuidados de emergencia. O sea, si tú no haces y tu bebé no respira, todas se llaman a una ambulancia. Todas las mujeres cuando se preparan para un freelance hacen planes de emergencia y no solo hacen planes de emergencia, sino que casi que se hace un máster en matronería para aprender a detectar pronto si hay algún síntoma de que oye esto no va progresando, tenemos que trasladarnos. ¿Cómo entrenan a los acompañantes, maridos o parejas o familiares? O a amigas, reconocer una, ciertas cosas. Sí. A reconocer ciertas cosas o a manejar inicialmente, no a resolver completamente una emergencia, porque obviamente eso... Lleva un tiempo y necesitas un equipo multidisciplinar muchas veces, pero por lo menos a reconocer para, mientras estamos esperando a la ambulancia, empezar a manejar, empezar a hacer cosas, o sea, que no es un, la voy ahí muy, mmm... me está saliendo otra vez el inglés. <risa> O sea, Ignorante muy ingenuo, y sí. Muy ingenuo, muy inocente, me encantaría lo natural, no me preparo y nunca nada malo me va a pasar, ¿no? Las mujeres son o conscientes... Espero nueve meses y ya cuando llegue me voy, me voy un momento aquí al riachuelo a ver si... Claro. Un poco como dices tú, ¿no? Orgasmos y chispas, me gusta esa expresión. Las mujeres son totalmente conscientes de que es poco probable que haya complicaciones, pero pueden ocurrir y se preparan para ello. Y todas, cuando ha habido ha habido traslados, se trasladan al hospital. Eh, tiene, el bebé nace con algún problema, han llamado a servicios de ambulancia, han llamado a servicios de pediatría. O sea, que no es un no me despreocupo, sino que pero, es pero, mantengo el control. O sea, no es tanto te, te, fuera te, te, de las vías, sino mantener el control y mantener la toma de decisiones y sentirte escuchada. Pero te estoy escuchando, me escucho y pienso es que estamos dando explicaciones, es que seguimos sintiéndonos supervisadas, es que eh, yo ya, ya oigo las hordas con las antonchas, ¿sabes? Que, quiero decir que, que sigue siendo una cuestión de… es que esto es nuestro. Y creo que el problema es porque seguimos sin poder decir esto es nuestro. Y eso significa… En matronería, en ser mujeres, en nuestras decisiones sobre nuestras vidas, o sea, se extiende a todo lo que es el ser mujer física y mentalmente, ¿no? Entonces es como... Pero es interesante. siendo un subproducto... Sí, pero esa es la suproducto... parte de justificar, ¿no? El porqué. Y es muy interesante porque es algo que a mí me lleva un poco los demonios. Cuando empiezo a mirar la literatura previa de qué se ha hecho en relación a Free Bear, parece que, es que todo lo que nos interesa desde el punto de vista científico es por qué lo hacen. El ¿Cuál es la justificación? Y es muy interesante porque la justificación te enseña que lo hacen porque les estamos fallando y no estamos dando un cuidado que se adecua a lo que las mujeres necesitan. Pero es que la mayor parte de los estudios es por qué lo hacen. Y no hay tanto estudio mirando a cómo lo hacen. ¿Cómo cuando lo hacen? ¿Qué pasa cuando... cuando lo hacen? Eso es, de hecho, solo hay ¿Vuelven un... a un hospital después? Yo qué sé, no sé, Emil. Solo hay un artículo publicado sobre eso que exploró directamente cuál es la experiencia de parto, o sea, cómo viven sus partos, qué es lo que pasa en un parto que no tiene ninguna molestia, no tiene nadie observando desde fuera, ¿cómo evoluciona eso? O sea, es un poco como una ventanita pequeña a esto es cómo tu cuerpo funciona. Claro, es que científicamente... Esto, la mayoría es... de todo es... ¿por qué lo hacen? Científicamente, hoy me he enganchado con un anillo, me han dicho que se nos acaba el tiempo, pasado de todo. Yo te quería preguntar, eh, iba a decir que científicamente es una oportunidad increíble para, para estudiar partos fisiológicos, ¿no? pero bueno. Eh, te quería preguntar brevemente, no sé si nos va a dar tiempo, eh, nueve minutos, nueve minutos. ¿Cómo es el, el estar en, en Reino Unido como matrona? Eh, ¿Encuentras muchas diferencias cuando hablas con compañeras en España? Sobre todo pues es, en la academia, digamos. Claro, si sigo aquí es porque yo este trabajo no lo podría estar haciendo en España. O sea, en España no existe una carrera independiente de matrona. Yo no podría estar enseñando a las matronas como enseño aquí, una filosofía de cuidados única de las matronas, unos modelos de salud únicos de las matronas, una práctica basada en la evidencia única de las matronas. Yo esto no lo podría hacer en España, porque no existen las carreras independientes de matrona pero en todas partes cuecenabas. Pues, y es algo que yo aprendí cuando yo acabé mi residencia y me vine al Reino Unido, me vine con la esperanza de, ¡ay, oh, esto es maravilloso! Es sí, paraíso de, partos, de, de la casas, obstétrica, ya, qué bonito, aquí no hay violencia obstétrica seguro porque están las guías que las mujeres deciden. Iba a decir una palabrota, pero eh, planchazo en la cara que me llevé el primer año del punto de decir, no quiero ser matrona nunca más. Mm. Porque el paraíso lo tenías idealizado y es una de las cosas que yo insisto mucho cuando hablo de lo que es ser matrona en el Reino Unido. Sí. Como estamos mejor que en España, en muchas cosas, pero en todas partes cuecen habas. Yo y también lo general, digo. Y hay muchas cosas que, que, que estamos yendo hacia atrás, hay muchas tendencias ahora mismo en la matronería en el Reino Unido. Que a mí me están empezando a resultar preocupantes, de cómo mm. se está definiendo la profesión, cómo se están encontrando huecos, en qué caminos vamos, la autonomía de las matronas cada vez es menos. Eh, entonces veo muchas tendencias de cosas que he visto en España y me preocupa que acabemos ahí. Mm. Pero yo trabajando en la universidad, es que incluso el doctorado que estoy haciendo me sería muy difícil hacerlo en España. Mm. Muy difícil. Y... Y a mí me encanta eso, que sea una carrera independiente. Y yo de hecho estoy en Escocia, donde para ser matrona, solo puedes ser matrona por carrera independiente. Uh -huh. O sea, ahora están empezando un piloto pequeño, que en Reino Unido sí que puedes hacer el, si eres enfermera, o sea, hombre, haces el, curso de, el curso puente de 18 meses y te haces matrona. Un poco como la residencia en España. Sí. Aquí no, en Escocia eh, solo puedes ser matrona o matrona. No sabía. tu carrera de tres años. Igual, es algo que está ahí, ahí un poco perdiendo, pero esos mismos debates que tenemos en España sobre la independencia de las matronas, la autonomía, aquí es más fuerte, aquí hay más apoyos, los sindicatos, las asociaciones profesionales son más fuertes, está como una imagen socialmente mucho más reconocida, pero seguimos teniendo esa batalla de, con todo mi amor para las enfermeras, mm. yo no soy una enfermera, soy una matrona, es que no es lo mismo. No. No, Oye. y sabemos históricamente que no es lo mismo, que evolucionan de maneras muy diferentes. El maravilloso libro que siempre cito, ¿no? De Nurses, Witches, Midwives, en ese oh. orden, ¿no? <risa> Nunca me acuerdo sí. cuál. Pero sí, no, y estaba pensando también por qué no se llega a la especialidad en España. Y esto con todo mi respeto y cariño a la profesión, ¿no? Que yo... Estoy fuera como educadora perinatal, pero quiero decir que ¿por qué no se llega a la especialización? Yo creo que es un debate que llevamos muchos años dando vueltas. Y hay mucha gente que está trabajando para ello y de vez en cuando veo que vuelve a salir y ah. que hay gente que vuelve a intentar hacerlo. Para tener una carrera independiente, primero necesitas tener matronas con doctorados, porque para enseñar en la universidad necesitas ah. doctorados en España. Entonces no tenemos suficientes matronas con esa cualificación. Si hiciéramos la transición, está, está habiendo muchas, yo he visto muchos cambios en los años que llevo aquí en el Reino Unido, o sea que hay progresión y hay trabajo y hay muchas más matronas con doctorados. Pero si hiciéramos ese trabajo de se si hace una carrera independiente, ahora mismo dependeríamos mucho probablemente de los estamentos médicos uh -huh. para, para dar nuestra formación y eso tiene un peligro. Porque la formación tiene que ser por matronas. Y regulada por matronas. Pero luego también tenemos el tema laboral. Hay muchas matronas que el tener una doble cualificación, el ser enfermera, te da más salida laboral. Cuando no hay contratos de matrona o cuando los uh -huh. contratos de matrona, no es que los contratos de enfermera sean mucho mejor que los de matrona, pero cuando no hay trabajo de matrona siempre tienes la opción B de trabajar de enfermera y puestos de enfermería hay muchísimos más que de matrona. Entonces, aunque las matronas quieren muchas una carrera independiente y reconocemos que sería bueno para la profesión, tú a la vez tienes que comer y tienes uh -huh. que pagar tu hipoteca. Entonces hay mucha gente que está un poco preocupada si se hiciera esa transición. Uh -huh. Y hay mucha gente que también asume que, y eso que ahora mismo hay falta de matronas y se lleva muchos años diciendo que hay un grupo que se va a jubilar que nos va a dejar todavía mucho peor y ese grupo está llegando ya. Sí, dicen que va a faltar 40%, ¿no? Eso es, pero porque tuvimos esos años que la carrera de matrona en España no existía, que se cerraron todas las escuelas. Pero hay mucha preocupación de si se abren... Ahora mismo las plazas de matronas están controladas por el, por el Ministerio de Sanidad. Ellos deciden cada año cuántas matronas nuevas necesitan. No sé qué cálculos hacen y no sé en qué números, porque obviamente no, nunca es suficiente para cubrir la necesidad. Pero hay también preocupación de si se si hiciera una carrera independiente, ¿saturaríamos el mercado? Hmm. Entonces es un poco ese miedo a esa transición, a esos años de periodos de transición. Yeah. Y necesitamos asociaciones profesionales fuertes. Y en España el problema que hay, es <risa> yo recuerdo de, de, de residente decir, pero ¿cuántas asociaciones nacionales tenemos? Tenemos la Asociación Nacional, tenemos la FAME, la FAME es una federación de federaciones, hmm no hay un cuerpo como aquí en el Reino Unido del Royal... Con esa consenso. presencia, ese consenso y no, esa... Eso es. Y esa tradición histórica también, ¿no? Yo creo Eso, eso es. Que pasa, ¿no? Eso es. Y en Reino Unido eh, post-Brexit también andaréis escasas de matronas, imagino Sí. Pero ya no solo... Ya no solo post-Brexit, porque es verdad que hay mucha gente que antes venía de Europa que ya no viene. El problema que tenemos ahora mismo es que hay mucha gente que lo deja. O sea... Yo tengo grupos de 80, 90 estudiantes al año. Te digo que en tres años, si llega a 20, que siguen ejerciendo de matrona, sería maravilloso. Pero lo están dejando porque las matronas van a un sistema donde no pueden trabajar como matronas. Las estamos educando en la universidad diciendo esto es lo que puedes hacer, esto es lo que la evidencia dice, esto es la regulación. Y llegan afuera y se están encontrando con tasas de inducción del 40, 50% y al final lo que acaban haciendo es trabajar de enfermeras obstétricas no tienen independencia y es que es algo que nos está pasando tienes que atender 40 partos fisiológicos para graduarte pero cómo vas a atender 40 partos fisiológicos no si sabes. las tasas de necesarias en el hospital aquí al lado donde yo trabajo es 50% la mitad de las mujeres tiene una cesárea pero sabes lo curioso de eso con los dos últimos minutos que nos quedan que es una mímica y una simetría con, o un paralelo con lo que pasaba con mis clases en Reino Unido, es decir, tú las preparas para la decisión informada, para que tal y cual, y luego llegan al hospital y aquello mmm, es un disfraz de decisión informada que podríamos debatir Media hora más, ¿no? Entonces está bien parecido. Es como, bueno, sí, el, el plan de parto es total, lo que Mara me explicó en la clase, pero es que en el hospital me han dicho no sé qué, con lo cual, mmm, trauma, no voy a tener más, no sé, mil historias. ¿no? En fin, bueno. Es un poco lo que decían de Margaret Atwood, ¿no? La, la frase esa de si un ratón es libre para circular en... <risa> Mientras no se salga de la ratonera, circula por donde quieras. Claro. Pues con esa super frase de Margaret Atwood eh, concluimos, si te parece, porque total ya se me va a trabar más la lengua según va esto y no vale la pena. Oye, muchísimas gracias, la verdad es que deberíamos hablar más por Zoom porque no tenemos conversaciones tan interesantes normalmente. <risa> Normalmente son rápidas, cubriendo rápido son rápidas y, y sin, sin respiración, porque o tú vas subiendo la cuesta o yo la voy bajando o las dos, ¿no? Eh, eh, pero, es, pero sí, un placer. Pues ha, sido, ha sido un placer y, y bueno, eh, habrá que seguir. Yo confío además, sobre todo. En plan positivo, mientras se cierra esto, en las que van y vienen de Reino Unido y que ven otras cosas y quieren hacer otras cosas y tienen la fuerza para, para querer cambiar su profesión. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Mucho. Hablamos. Chao. Chao. chao